Chicos no puedo creer lo que acabo de hacer Acabo de hacer una tremenda y... Estaba Estuve grabando casi por 20 minutos Y me vengo a dar cuenta Que no estaba grabando O sea, o sea... Bueno de lo que No se han perdido mucho lo que hice fue. Ay, Ay qué porquería. No es justo. Eh, fue que me iba a meter al Nether, estaba hablando tal, de lo que había sido el episodio anterior y eso. Ay, güey, no puedo creer que no estaba grabando. Ay, ¿Por qué seré tan idiota? Bueno, eh, estaba hablando de eso, del, del episodio anterior y de que iba a tratar los episodios de la vaina. Me di cuenta que el pico estaba gastado. Fui a agarrar un pico nuevo. Me agarré el de diamante porque ya el de hierro estaba ahí gastado todo fail. Y me vine aquí a la mesa de encantamientos. Me agarré estas bichitas y me agarré eh, dos frascos de esto. Me gané 30 experiencias y lo utilicé aquí para el pico y me gané un pico de fortuna. Pues. Y pues, pues, nada, eso fue lo único que hice. Y ahorita me acaba el eh, piqué, piqué una bicha de esas del Nether y me dio seis pepitas de oro. Y me atacaron un montón de cerditos de esos tipos. Uff, uff, uff. Uy, ¿cómo va la armor? Porque si no para encantármela también. Bueno, una espada, güey. me encanta una espada, papi. Me encanta papá. Me la espada. Uy oh, no. No, no, no, no, no. Esos creepers. También me dan una mala espina, pero una muy mala espina, señores. Una muy mala espina. Porque ya Eh, estaba también hablando sobre lo que se viene siendo los próximos episodios, que no sabía de qué los iba a hacer. Si los hacía con el, el peño, afilados, el Aspikeño no creo que me sirva mucho, pero vamos a ver. Filado. Chicos, no sé, no me decido si esto es cobrino o filado Pectoino sirve, pero este se ve más bonito Bueno, será este Uff, ya, ya, ya, ya iba a explotar, Ya iba a explotar Ya explotaba, ya explotaba Vale, vamos a guardar basura Allá, vale, ya había llegado. No, es que ya había hecho una tremenda intro. Primera vez que la intro me salía bien. Primera vez que todo me salía chido. Para venir a darme cuenta que no estaba grabando. O sea, es que no es justo, no es justo, no es justo. Sí, pero es que, ¿cómo pasó que no me di cuenta? ¿Cómo pasó que no me di cuenta? O sea, no estaba grabando. De repente veo el circulito. O sea, con mi cara y yo, como que, uy, pero ¿por qué no dicen? Uf, pero que va a matar. A ver qué tan rápido mata esto. Sí, sí, pues. pues nada, chicos, estaba haciendo eso y estaba hablando sobre qué íbamos a hacer en el próximo episodio. Si es exploración o qué. Porque necesito encontrar o sea, más cosas. No necesito encontrar una no montona de cosas. Menos mal estos no me ataquen por ahora. Por aquí fue que me morí. Por aquí que haya un poquito picado. Aquí está. Aquí fue donde me morí yo. Versus todos estos capos. uno de estos. Eh. No me ¡Ah, Me da la ballesta. No. Ya, ya, ya va, chicos, ya va, ya va. Derribar. Est estas espadas, esto de las espadas, se pueden... Uf, mira, se lo mejor... Me... Esto de las espadas se puede, o sea, juntar... Esta de estas... Se juntar... ¿sí? O sea, la de diamante. Uf, uf, pero ¿por qué tan bestia Yo que le he hecho? No, ah, yo nunca te hice nada. Uf, uf, uf. Vale, o sea, chicos, me he perdido. O sea, okay, no entiendo cómo fue que no estaba grabando. O sea, empezar. Yo pensé, yo juré que había empezado a grabar. Pero no, no, no había empezado. Sí, y lo que me ha más o sea, cuando por fin había logrado hacer una epicarda. Listo, cargados Vale, nada, nada, nada, chicos. Grabando, grabando. Ok, seguimos. Eh, Estamos aquí con esta montonada. Estamos aquí con esta montonada más. Ah, pero tengo una de cuarzo oye esto se ve hermoso para una casa wey quiero una casa aquí coordenadas tanto tanto tanto O sea, me acaban de ver lo que me acaba de pasar. O sea, mi tío ha llegado. Me ha llegado y me ha dicho con quién está hablando. Yo como que, cofa, que estoy grabando. Y, y se me acaba el vídeo. Ay, que es un video. Me cargo, me lo cargo. Lo, no, no, lo cargo, me lo cargo. No. Esto está igual que intentar vencer al rey sonido. No lo Uf, no Pero bueno, si sos es tan hombre Vení, métete con alguien de tu tamaño Es puro volar Oiga, pero ¿por qué bota esto? Debería de Ya tío, se si me, si me ha quitado el ánimo de grabar Desde que apenas mi tío entró Se si me ha quitado el ánimo de grabar O sea, así, así de repentino se me ha quitado de repente el ánimo de grabar. Uy, esa cosa le tengo miedo. Porque siento que. Siento que es malo. Debe ser una, una verga rara que lanza bolas de fuego. ¿Es, es, es, es, es, Da hilo, de hilo, es como un tipo de araña de lava Ahora, ahora, ahora falta que hiciste eso, araña de lava Sobre si sí vale Ay no, vayan a empezar a dispararme Nada, de pana se me quitaron las ganas de jugar mucho porque Mi tío me acaba, o sea, me acaba de llegar así, o sea, como que le estaba hablando Yo como que... Ay, aquí me hace falta soul, soul speed Ajá. Esto esto sirve para algo. Esto sirve para algo. Me da cuenta. ¿Esto no tiene que ver algo con la nieve. ¿No? Pero... no no pasa. Uy... Uh. Uy. prende Uy. Al alma ¿Se prende arena al alma Uy. Uy. Uy. 이렇게 se prendió, se prendió Lo pegué mientras yo juego me no, pero aquí me ha quitado así de repente la mano y ya por o sea, no vale la pena ya porque... Ya o sea, mi tío me ha llegado, se... Se hace el tío, man. ¿Se imaginan que me hubiera matado ahí? No, pero ahora sí tengo que esperar a que se me regenere la vida para... patrolearme un salto así de nuevo. Bueno chicos, no he hablado en nada del video, o sea, estoy molesto, ya me han pasado dos cosas malas. Primero que no he empezado a grabar, y segundo, o sea, me ha llegado así de decirme, como que no Yo como que... Ahora no, si grabando, sí, normalito. En el anterior video no había venido a molestar, iba a molestar ahorita Yo dije, coño, a ver, yo pensé que era mi hermana, yo ya la iba a regañar, dije, estoy grabando. Si cuando veo que es mi tío, yo como que. ¡Te voy a acabar! No, y no manches, güey. No tengo tiempo para ustedes. En Mike, solo tiempo para diamantes y para nederite. Mi mineral favorito es el diamantito, papu. El, igual que el de Mike. Yo no tengo ninguna cosa con la nederite. La netherite será de todo lo mejor del mundo, Minecraft. Pero mi, mi mineral favorito es el diamantito, papá. Diamantito. No me acuerdo ya de la canción, güey. No me acuerdo de la canción. Quiero llegar a toda prisa, Sacarte una sonrisa. Mi meta es esa. Guau, guau, guau, guau. Quiero unir toda... Vale. Eh... Bueno chicos, a eh, una pausa rápida. Ya va. Una pausita. Vale, seguimos aquí, seguimos aquí chicos. Déjame ver. Sí, vale, vale, estamos aquí de nuevo. Eh... Uf. Uh, vale, estamos de nuevo. Es que te, tuve que hacer algo ahí rápido y pues me tocó pausar. Me lo cargo. Dije me apareció por detrás. Vale, bueno, vale, me cargo otro. Quiero, quiero vender perros. Quiero ir al fin del mundo, pero quiero ir con los chicos. Cuando esté mañana en directo con... En directo, no, sí, yo creo que vamos a estar en directo en, en Twitch con... la bueno, la próxima lo miro a los ojos. Tantos Endermans que me aparecían y ahora todos se largaron para algún lado. Lo que si que no encuentro donde haya una cosa de esos? Ah. ¡Oh! Me da pues, lástima por pobres niños. Y además ni me dieron comida ni nada. Pues tengo que comer. Algo tengo que comer. pues de verdad me he perdido en esta uh, es que ya soy tan pro papu soy pro malingue es menos que si rompo el piso me voy a caer puedo estar pendientes de romper adelante para saber a dónde voy a llegar bueno, he estado buscando por horas y no consigo un una bendita cosa de esas por horas he estado buscando ya una bicha de esas de las del Nether ustedes saben ustedes las conocen las portaletas Ah, es que todos se vuelven locos cuando mato a uno. Bueno, y seguimos aquí. No sé cuándo llevaré de grabación porque como de a reiniciar el grado. Eh, güey, he eh, estado dando vueltas en círculos? O sea, mira este es el mismo lugar de antes. No puede ser. No, no me la creo. He estado dando vueltas en círculos. Entonces, voy a, voy a subir a superficie. Voy a super, subir a superficie. A ver qué me encuentro. A ver si encuentro algo. Porque no estoy algo. Sí, sí. Ya estamos en la cámara 66 quiero llegar a la 256 Ah, pero no tengo tipo de Como no contaba eh, Como no tengo Minecraft de PC Pues no puedo hacer mystery serie de mods ni nada, Porque perdí todos mis datos, mis mods Mi pendrive se perdió también Mi hermana se puso a ordenar biblioteca Y pues, no puedo Así que pues me toca Así a la, a la dura con Android Por eso que me cambié ahora de Dejar a Android ya, ya no puedo más con el equipo, ¿no? Yo no puedo jugar con el mi... Porque con este Linux, que tengo ahorita no la Estoy, diciendo haciendo todo por eso que no puedo jugar Vale, con este Linux Que tengo no puedo, o sea, no puedo Instalar Wine para evitar Programas de Windows O sea, para por lo menos grabar con Bandicam y cosas así Eh, güey Eh, eh, esto no es la La Esto ¿Tú lo que le dicen nederite. Con antiguos. ¡Ay, qué falle! Yo pensaba que esto era nederite. De verdad, nunca he visto la nederite, así me lo he Nunca he visto el mineral de la nederite. Creo que esto se hace en un cocinador, algo así. Algo que lo cocina, algo así es lo que se hace con esto. Y se, se hace, ¿ves? De verdad, no sé cuánto está durando el video ya. No tenía claro cuánto, cuánto había durado. Así que pues, no me puedo pasar de los 6 minutos Ya estamos en 6, en 5, así que Pues en un corto se acaba esto, así que Acabo de tener un déjà vu Acabo de bajar la barra de notificaciones y siento que Lo había hecho antes, hace cuando tenía como 10 años Acabo de tener un déjà vu, de verdad, siento que eso lo había hecho antes Uy, fuck ¿Me está pasando ahora eso recientemente? O Así sea, me está pasando todos los días Que hago cosas y siento que ya las he hecho hace años atrás Pero en realidad nunca las había hecho No sé si las había hecho Vale, ya está pa' 250 Y oficialmente estamos ya aquí Debería haber ver, ya Eh, hasta aquí que hemos llegado al Minecraft Hasta los 256 no era, ¿Verdad? Ay, no, es que yo estoy mirando, es la X <ríe> No estoy mirando la Y <ríe> Uy, la siento por apenas. Joder, tío Uy, voy a ahí. No, no, wey Aquí la única buena es ir para abajo Pero nunca voy a ir para abajo Por esa razón que les acabo de mostrar Nunca voy a nacido en escuela, los de la misma de la dos bloques y, O sea, quiero abajo que o sea, no caigan en la lava Sino que caigan caiga en uno Que en el otro O sea, quedan en los dos a la vez y, y no es muerte tan O sea, vieron como me salvé de la lava O sea, caigo la lava igualí Pero lo que hay que estar pendiente es no picar tan rápido que podéis dar un paso mal. Me podéis dar un paso mal. Y podéis caer en lava. Eh, vale. Me he perdido, no sé ni dónde estoy mirando, si arriba o abajo. Ah, abajo, abajo. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Ahorita después de episodio, eh, creo que jugaremos... Que, que jugamos, que jugamos. O hacemos una aventura así Vale, vale, he caído en un lugar Voy que dar una pausa ahí, rápida Rapidita, rapidita, rapidita Vale, chicos, estamos aquí, creo que de vuelta Vale, estamos aquí durmiendo Estamos en el nether, solo que, coño, no encontré nada Y me equilí a mí mismo Porque de verdad no había encontrado nada me mate a mí mismo señores. Eh, pues doy por terminado el episodio aquí. Porque de verdad se me acaban de ir las ganas. O sea, todo me estaba saliendo mal. Mi tío, la grabación, mi hermano Todo, todo me está saliendo horrible. Así que pues hasta aquí el vídeo eh, Haré una continuación ahorita. Para lo que se viene siendo. Exploración de cuevas. O exploración de mundo. Hasta la próxima.